Como todos los años, la Facultad de Ciencias Económicas abre sus puertas a los estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias para dar a conocer su propuesta académica y de servicios. Ahora aprovechamos en esta oportunidad que se hace la feria de, eh, la, del ingresante para poder eh, convocar a escuelas del interior, que por ahí se nos complica un poco llegar. La idea también de la Facultad de Ciencias Económicas es ir a las escuelas y mostrar nuestra oferta académica. La idea es mostrarle un poco lo que es eh, la facultad, las distintas áreas más específicas, como por ejemplo la biblioteca, alumnado, va a ver gente de personal de la biblioteca, personal de alumnado, de la secretaría de extensión. Mostrándoles las instalaciones de la facultad y contarles un poquito en qué consiste cada una de nuestras carreras.